Chicos, bienvenidos de vuelta, un nuevo video para vosotros familia No se tratará de un vídeo demasiado largo, pero con mucha información demasiado interesante para todos Os gustaría saber acerca de la temporada 4 de Fortnite y sus nuevas skins y secretos Tendrán todo eso y más en este nuevo video Hermanos, ha llegado Neox para llenarles sus bolsillos de pavos. Si llegamos a 10.000 personas utilizando el código Mister de Neox, estaremos regalando hasta 10 pases de batalla para la próxima temporada. Gratis para la Neox Army. Y si encima llegamos a los 400.000 suscriptores antes de la temporada 4, regalaremos 10.000 pavos en Fortnite. Así que, hermanos, para participar en estos dos grandiosos sorteos, tan solo deberás estar suscrito al canal con la campanita activada, dejar un buen like en el vídeo que eso apoya mucho este contenido. Y hermanos, comenten cuál es su parte favorita del vídeo Ya estarán participando. Recuerden utilizar el código MrDeneox Os deseo la mayor de la suerte a todos Empezaremos mostrando acerca de la temporada 4 de Fortnite Nuevas skins que han sido creadas Skins realmente interesantes Y que son conceptos que podríamos estar viendo pronto en la tienda del juego O quién sabe, quizás en el próximo pase de batalla En primer lugar tenemos a Bord se trataría del rival directo de miúsculos en Fortnite. Ya sabemos que la skin de un gato fue añadida a Fortnite y ahora la comunidad ha creado una skin de un perro. Encima, con diferentes estilos. Realmente, lo veo muy cool, hermanos. ¿Qué puntuación le dan a Borth? En segundo lugar, tenemos la skin de B-Mod. Se me hace parecido a una skin de una mosca o algún tipo de insecto volador parecido. Realmente estas skins no son las que yo prefiero dentro del juego, ya que si se han fijado en mis vídeos o streamings podrán ver como siempre llevamos prácticamente el mismo estilo de skins. Pero es una skin súper súper estilosa. ¿Qué puntuación le darían a esta skin? La siguiente skin es la skin Poseidón. Y esta skin es realmente muy interesante. Además de ver la indumentaria que viste, fijémonos en el pico de la skin. Algo muy de esta temporada. El pez mítico es el pico de esta skin. Wow. La skin Prowler. Esta skin sí que me gusta bastante más. Y además se trata de una skin con misterio, con cositas curiosas. Además de la media luna que usa como pico, lo demás de esta skin es perfecto. Creo que podría ser una gran candidata para las que lleguen esta temporada. Ahora llegamos con la chicha importante del video: los Four Nightmares. Ayer estuvimos mostrando mucha información sobre los Four Nightmares y no se la pueden perder. Les dejaré justo ahora una etiqueta para que no se pierdan el video anterior, hermanos. Entonces, la comunidad... Ha decidido crear las skins de los Fortnite de este año y son estas. Me flipan la verdad, realmente estos diseños son muy buenos. Además están súper bien conseguidos y súper bien creados. Que no les sorprenda a nadie si las vemos pronto en Fortnite. Ahora pasamos con la skin del pez globo. Quizás sea una de las skins menos estilosas. De las que hemos enseñado Pero es una skin muy divertida Y cuenta con dos estilos diferentes Ya sabemos que los peces globos Se deshinchan y se hinchan Y esta skin tiene su propio estilo Inflada y desinflada La verdad es que me parece muy alucinante ¿Qué puntuación le dan ustedes? Para terminar Enseñaremos un nuevo ala delta Que ha sido creado gracias a la nave espacial de Siona Un ala delta de la nave espacial Realmente se ve muy chulo Y creo que podría quedar incluso Bien como paracaídas ¿verdad? Todo esto son posibles diseños Que estarían llegando a Fortnite muy pronto Pero además Hemos encontrado una filtración que Os encantará Lo que todos estabais esperando Gracias a Ipex Uno de los filtradores más conocidos de la comunidad Descubrimos que Epic Games Está ahora ya Trabajando en un aspecto en un aspecto de la skin de Lobezno, con además unas garras como picos. Según el filtrador IPEX, podría tratarse de la nueva skin secreta de la temporada 4, o simplemente de una skin nueva en la tienda. Ahora está la versión que todo el mundo cree, que la propia skin de la siguiente temporada, la skin secreta, será Thor. Así que vosotros decidís, ¿qué os gustaría más? ¿Cuál de esas dos skins pensáis que realmente será la que llegará como skin secreta? ¿Y cuál es la que en realidad prefieres? Siendo sinceros, me encantaría ver mucho más la skin de Lovethno. Hasta aquí el primer vídeo de hoy, hermanos. Para desbloquear el siguiente vídeo de hoy, hablando acerca de 10 cosas confirmadas. Para la temporada 4 de Fortnite, deberemos desbloquear el vídeo con 2.000 likes. Así que en cuanto llegamos a los 2.000 likes, publicamos el siguiente vídeo. Un saludo a todos. Y nos vemos en el siguiente vídeo, cracks. ¡Chao!